Amigos de TechCetera, hoy tenemos los Bots Pro Precisamente la última apuesta y más reciente de Samsung En la gama alta de estos audífonos que son inalámbricos Y que son in-ear, o sea, van dentro de las orejas Aquí tenemos otra versión Que son los Bots Plus Y vamos a ver, porque hay grandes diferencias Si se fijan, aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente la caja cambia, es mucho más pequeña, la entrada sigue siendo USB y la forma de los audífonos como tal, de los bots plugs, es bastante diferente a la de los algunos de los bots anteriores, recuerden que antes de estos, también estaban unos que parecían unos frijolitos. En lo personal, creo que el ajuste es mucho más amigable, el de los Pro, y además tienen cancelación de ruido activa Eso seguramente lo vamos a estar probando más adelante para mostrarles qué tal funciona, si cumple la promesa o no, y hasta qué punto. Y lo otro que vamos a ver, ya vamos a... Retirar de escena las Plus. Lo otro que vamos a ver es qué más hay en esta caja. Porque siempre nos preguntan: bueno, y qué más venía en la caja de los audífonos. Entonces, aquí los vamos a aclarar. Viene efectivamente el cable de USB tipo A a tipo C. Y las almohadillas para hacer el cambio y asegurarse que tanto la parte de la silicona sella bien el, el canal auditivo como también la parte de la cancelación de ruido activa hacen cada uno por su parte lo que deberían hacer. Así que este es el destape. Así vienen, son bonitos, bastante ligeros, solamente tienen aquí la entrada USB-C y en el momento de abrir la caja empiezan a aparentar. Ustedes van a ver, acá se prende el testigo, efectivamente cuando empieza a unirse al smartphone. Aquí por ejemplo tenemos un smartphone muy conocido por todos y vamos a hacer el proceso de emparejarlo Samsung dice que solamente hay que abrir la caja y efectivamente fíjense ya lo, lo empieza a detectar y si vamos a la, la aplicación de Galaxy Wear seguramente aquí está aquí ya podemos ver que Está la opción de cancelación de ruido activa. No los tengo puestos, entonces no me va a dejar sin cancelación y el modo ambiente que me permite escuchar lo que pasa alrededor mío. Además aquí puedo configurar lo que pasa, bloquear los, la, los toques porque fíjense que esta parte es táctil y puedo ir haciendo una serie de toques y también puedo activar el modo gaming, el ecualizador, leer las notificaciones y si se me pierden, eh, buscarlos. Aunque esa función eh, lo hace más por sonido que por una geolocalización en el mapa. Próximamente les vamos a estar contando un poco más cómo nos va con los Bots Pro. Y muy posiblemente les vamos a dar la oportunidad de escuchar qué tal es el audio producido o amplificado. Por. Y aquí tenemos los Bots, los Bots Plus y como pueden ver los bots pro que son la última novedad de samsung en materia de audífonos la marca coreana afirma que son capaces de bloquear el 99% del, del ruido gracias a su cancelación de ruido activa eso es algo que vamos a poner a prueba muy pronto pero acá pueden ver el, el diseño que es bastante hermoso premium y además, más cómodo que el de sus antecesores, los bots Live. Como pueden ver, son pequeños, la caja es fácil de transportar, tienen unas siliconas lo cual les da un mejor ajuste en el canal auditivo. También tienen unos micrófonos con una tecnología que se llama Windshield, que lo que hacen es evitar, precisamente como su nombre lo dice, el viento. El ajuste es bastante interesante, mucho más cómodo que el de los Buds Live y traen tres pares de silicona, como lo pueden ver aquí. En general la oferta es bastante completa y estaremos haciendo unas pruebas para que ustedes puedan percibir el sonido. A nivel general, precisamente los Buds Pro tienen dos speakers con sonido enriquecido. Y la batería dura entre 4 y 8 horas dependiendo del uso de la cancelación activa de ruido. Hey amigos de TechCetera, hoy vamos a hacer una de esas pruebas que nos gustan en vivo. Tenemos los Buds Pro con sonido AKG. Fíjense, se ven muy bien, son muy bonitos. Pero algo que queremos eh, realmente experimentar es la cancelación de ruido. Sí, lo habíamos visto anteriormente en los frijolitos o los bots live, pero no habíamos tenido el privilegio de hacer unas pruebas en vivo como, como de campo. Andrés, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Va a cancelar súper bien el ruido? ¿Se va a quedar corto? ¿Mejor o empeoró? ¿Se quedó igual? ¿Qué opina? ¿Usted, ¿Usted le cambió el chupito? No, esto solo trae una chupita. ¿Solo oh, traen una? Oh, ok, bueno. Entonces ahí, ahí vamos a ver qué tal funciona. Mucha, mucho del éxito del aislamiento adecuado del sonido es fijar el tamaño adecuado en el... En el, miento, en el ¿no? miento, miento, miento, sí, habían chupitas. Ah, bueno. Esa, esa es Tres. una de las primeras cosas. Que, por ejemplo, Felipe, si usted se acuerda, los frijolitos no traían chupitas. No traían chupitas. Y sí. de hecho, si usted se lo, podía, ¿se lo ponía mal podía sufrir su oído, nada que hacer. Entonces, Lo cual... los, las versiones anterior, los, eh, los bots y los bot plus traían chupitas. Entonces ese era nuestro eterno debate, porque a mí sí me aislaban muy bien del mundo por las chupitas. A usted no. Entonces bueno, no. pues es que los oídos de todos son distintos. De acuerdo, de acuerdo. Sí, por ejemplo, ¿Sí? Por ejemplo, algo que, que, que la gente de etcétera no sabe, los seguidores de etcétera no saben es que, por ejemplo, con lo fanático que es de Apple, a Samir los audífonos de Apple le incomodan un poco, por eso precisamente. Los viejos, los, los, los, los AirPods normales, los que tienen silicona, como les gustan a ustedes. Porque los, que los, los ya pues. exacto. Entonces ya, ese es el asunto, Entonces, pero es una variable importante. Bueno, además de eso, los nuevos Galaxy eh, Buds Pro dicen que tienen más micrófonos porque entre más micrófonos tengan, uno más puede capturar el sonido exterior. Exacto. Cancelar, ¿no? Entonces Exacto. Eh, eh, dicen que tienen mejores micrófonos y mejor aislación del sonido. Entonces, ¿en qué va a consistir no la minutos. prueba? Vamos a, tener, vamos a tener una conversación como... Como las que solemos tener con Andrés, con mucho sentido. <risa> sí Y de un momento a otro, yo lo que voy a hacer sin avisarle a Andrés. ¡Oh, qué bien! Pero usted lo tiene el mismo color. Ahí es difícil. Esa. Le... <risa> Esas son las generaciones anteriores, ¿no? Los, oh, ya, eh, me... Estos son los bots. Ajá. Y estos son los plus. Bots y plus. Primera y segunda generación exacto, plus y miren el tamaño de este la cuarta generación, los Pro uh -huh. bueno, entonces Andrés usted me va a decir si en algún momento empieza a oír demasiado ruido o no, porque pues una de las dificultades de, este, de esta prueba es efectivamente que yo podría decir que no funciona bien por favorecer a, a una marca o a otra, pero en cambio la audiencia va a ver este video y va a decir sí o no, se oye mucho más ruido y cuando activemos la cancelación, funciona o no funciona. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, Andrés, me gustaría que rápidamente me cuente qué opina sobre la, los nuevos lanzamientos de Samsung. ¿Sabes yo que probando estos días que me tiene encantado y pronto verán la reseña, estoy ensayando el cero, el televisor que es wow. roto sí, lo, entonces... lo, lo hemos visto lo hemos visto, no y usted lo probó y es bien interesante Exactamente. Es bien interesante, eso lo van a ver este fin de semana en Techset, de hecho vamos a hablar del tema, pero está bien bien interesante lo que hace ese televisor y ese formato y ahí al fondo estoy hablando del g G5 la pregunta del millón es, ¿escucha o no escucha? Sí, escucho. Escucho. Bueno, ahí tenemos la, la cancelación activa. Vamos a quitarla. Vamos a ponerla. Ahora, ¿escuchamos mucho más o no? De hecho, Felipe, me atrevería a decir que escuchamos un poquito menos. Un poco menos. Ahí la quité. Eso, eso está un poco extraño y ahora voy a poner el sonido ambiente. Pareciera que tuviera audio, eh, micrófonos trayendo el ruido externo, ¿no? Para que a uno no lo atropellen, para que no tenga problema con el tráfico, por estar realmente inmerso en los audífonos. Ahora, Andrés, vamos a volver a poner la cancelación activa, mejor dicho, la mamá de los juguetes de cancelación porque esa es uh, la diferencia. Cancelación activa, vamos a ensayar. Exacto. Y quiero que sea muy sincero. Sí, sí, sí. ¿Se oye menos o no? Sí, pero yo creo que me está preocupando algo. ¿Qué le preocupa? No, ¿qué micrófono está recogiendo el sonido en este momento y qué micrófono está bloqueando? Pues esa es la gran pregunta del millón y eso no hay sí. cómo cuadrarlo. Acuérdense que eso se sale de las opciones del usuario. Lo que pasa es que lo que estoy sosteniendo es, por ejemplo, usted, usted está escuchando más o está escuchando menos? Eh, del sonido ambiente estoy escuchando un un poquitico menos, pero todavía lo oigo vívido porque estoy muy cerca del televisor. Está muy cerca del televisor. Entonces lo que digo es hay una cosa que me llama la atención y es supongamos usted está haciendo técnicamente una llamada. Sí, qué es lo que pasa, sí. no? Claro. Será que el micrófono de la llamada está captando el sonido de fondo como sonido de voz? Eh, no, Debe, precisamente esa es una de los cambios que, que tenía versus los live, ¿no? Que uh -huh. efectivamente identificaba el sonido que la fuente de donde viene. Uh -huh, uh -huh. Y en este digamos, caso debería como hay cercanía y es una persona hablando. Digamos, hay, hay una cosa que es bien interesante sobre la cancelación activa su de ruido. Vamos a ah, probarla. Esto es bueno, eso es bueno. Ahora, Andrés, un poco. yo sigo oyendo lo mismo, no sé usted. Sí, sube, sube, baja. Si sí, hay una disminución, pero baja, trata, sube, sube trata, y baja. Trata, pero todavía algo pasa. Ahora. Pero si hay un proceso activo, eso sí es cierto. Ah, sí, eso sí se nota desde el momento de ponerlo. Ahora vamos a darle a la audiencia la oportunidad de ver la diferencia. Cuando primero la voy a apagar la cancelación y después voy a poner el sonido ambiente nuevamente. ¿Listo? Bueno, Súper bien, claro. Entonces aquí vamos, la vamos a apagar en 3, 2, 1. ¿Cómo se escucha, Andrés? no. Felipe, ahí que la diferencia, porque acá ya estoy escuchando claramente lo que está pasando en el video de atrás. Listo, y ahora voy a poner el sonido ambiente. Se va a escuchar mucho más. En 3, 2, 1. Claro, se amplifica un montón, ¿no? Sí, se amplifica un montón. O sea... Claro, tú... seguramente la inteligencia artificial cree que el sonido que estaba saliendo cuando usted estaba cerca del televisor era parte de la conversación. Bueno, Andrés, si vamos a, a darle una última opción. Vamos a activar uh -huh. la detección de voz. ¿Listo? Y okay. activando la cancelación activa en 3, 2, 1. ¿Qué opina? De nuevo si se está detecta, más claro. Sí está detectado. Por eso, pero, la, pero... Todavía, o sea, ha mejorado versus los live, porque en los live la cancelación era era difícil de captar en este caso ya nos volvimos a acercar a la fuente pero usted la sigue oyendo de una manera muy cercana no pero, pero hay una cosa que es bien interesante hay una clara diferencia y creo que, los, que, que la gente que está viendo esto puede decirlo hay una clara diferencia entre ruido de fondo y conversación de fondo cuando usted se alejó mi voz en ese video se volvió ruido de fondo, se escuchaba, pero no se distinguía y había uh -huh. diferencias. Lo... Cuando quita la cancelación activa o activa el sonido ambiental, se distingue claramente lo que estoy diciendo. Y eso es molesto en una conversación. En okay. Cuando lo activó, solo se volvía ruido de fondo. Entonces, sí hace un trabajo, pero creo que todavía estamos un poco lejos de de esa cancelación soñada en donde yo tengo el bebé al lado llorando, mi esposa hablándome y en la llamada no se escucha. Hay que, tener una, hay que tener en cuenta una cosa, Felipe, y es el formato de los audífonos. ¿Usted sabe? Eso le por ejemplo, el, over claro, el over ear versus over ear. Claro, el over ear, ahí están los de Sony, ahí están los de Bose, ahí están los propios de Apple. Eh, el formato over -ear es mucho mejor trabajando con la cancelación activa de ruido. Eh, Uy, de pero hecho, calienta las orejas demasiado. Claro, de hecho recuerde que los primeros audífonos de cancelación activa de ruido que fueron de Sony, recuerde para qué fueron diseñados si era para los vuelos. Uno los compraba y tenía el doble plugin que se conectaban las sillas viejas de los aviones, podía Bianca, y eh, el asunto es que eh, lo que hacían era que se... Mm, ese es un video de los motores, lo cancelaban. Los audífonos de cancelación activa ruida son muy buenos con esos sonidos de fondo de la ciudad, sonidos repetitivos y todo el caso. A mí siempre me ha llamado la atención cómo estos peanuts, cómo este formato de los, de los actuales audífonos puede lidiar, por ejemplo, con los tonos altos y bajos de la voz, que era lo que estábamos lidiando ahí. Creo que unos over serían mucho mejores para eso, pero para mucha gente y sobre todo para las necesidades actuales son muy incómodos. Uy, sí. Horas con los over -ears y realmente le empieza uno a doler las orejas. Nada que hacer. No, las orejas, el cuello, recuerde que estos de Apple pesan como tonelada y media, entonces termina uno como, <risa> sí, afectando un poco. Estos son mucho más cómodos y, y más si uno juega con las chupitas. Eso sí me gusta, porque en mi caso puntual, Nunca me funcionan con las que traen de caja Samsung. Siempre las tengo que cambiar, pero ahí están y creo que me quedan mucho mejor y, y aíslan mucho mejor, pero siempre he tenido ese problema. Andrés, debo decirle dos cosas. Una, es una afirmación, ¿sí? y efectivamente la cámara le añade más peso. Lo veo en mi video. La, la cámara añade 5 kilos, entonces tenía como 4 kg encima. <risa> y, y lo segundo. Está de acuerdo con el veredicto, mejoramos, pero no podemos hacerle caso a todas las indicaciones de marketing que a veces implican en las propagandas que esto nos va a aislar del mundo. No, o sea, realmente funciona, pero tiene sus limitaciones la cancelación, ¿no? Funciona mucho mejor y hay una cosa que a mí me gustan mucho los de los audífonos de Samsung, siempre creo que me va a gustar, y es que tienen ecualizador, Felipe, es que es lo mínimo. A mí hay otra cosa que me gusta mucho de los audífonos de Samsung. Y debo decirlo, yo uso varios ecosistemas. Tengo cosas de Apple, tengo cosas de Samsung. Pero he descubierto que en este caso la batería dura un montón. Sí, para mucho. estos días del COVID-19 en donde uno tiene una conferencia tras otra, tras otra, tras otra. Es una muy buena opción. Estos son los de primera generación. Estos son los de segunda. La diferencia segunda, en tiempo sí. de batería. Sí, la diferencia en tiempo de batería es más del doble. Eso es. Pero le voy a rescatar otra cosa. Y es, con estos, yo no contestaba llamadas telefónicas. Estos son los de primera generación. Lo intenté varias sí, la, veces la, y la, todo la el abriga, mundo no, me no. decía que estaba debajo del mar. Estos mejoraron montones. Pero no llegan a la claridad que usted está teniendo en este momento con esos. Es que en estos sí está perfecto. Pero con estos que fueron los Bot Plus, Mejoraron mucho, recibo y hago llamadas casi sin ningún problema, pero con los de primera sí no. Con los live que los probamos un poco también nos fue muy bien, pero en estos sí, sí se siente mucho lo mejorado. Los, los live tenían buena calidad, pero eran incómodos. Y segundo, la cancelación era muy básica. En estos mejoró la cancelación. Entonces sí. creo que vamos por muy buen camino y creo que es una buena opción. Debo decirlo, no cancelan el 99.9% de ruido, efectivamente el factor de forma tiene sus limitantes, sobre todo en este tamaño, pero son una muy buena opción para todos los fanáticos de Samsung que están en el ecosistema y quieren hacer una prueba. <música>